Minecraft es un juego 3D de aventura y construcción que se lanzó de manera oficial el 18 de noviembre de 2011. Y ahora, ¿qué hace que Minecraft sea un juego tan único? Los gráficos de Minecraft son de los más peculiares, ya que el mundo está hecho de cubos. Lo que lo hace muy único a la vista, ya que esos gráficos no pueden ser de otro juego. Sin duda Minecraft es uno de los juegos con más variedad de mods, permitiéndote ajustar todo Minecraft a tu gusto. Como ponerle super gráficos, nuevas generaciones de mundos, entre miles y miles de cosas más, lo que permite que este juego nunca deje de ser jugado. Este juego es uno de los juegos que más destaca por su música tan nostálgica y es de las principales cosas que le dan el toque a Minecraft. Acá te dejo unos ejemplos. Thank you.